Bienvenido al video tutorial de almacén. Aprenda cómo gestionar su almacén y cómo realizar movimientos de stock. Este módulo se divide en movimientos, inventarios y listados de movimientos. Al igual que otros módulos de Bamboo Cloud, puede filtrar registros y modificar los existentes. Recuerde que puede moverse por las páginas de registros desde el paginador. Pulse en Insertar movimiento para crear un nuevo movimiento manual de stock. Elija si es un movimiento de entrada, de alta de nuevas unidades o de salida, de baja de nuevas unidades y su fecha. Elija el artículo Precios y unidades. Al pulsar guardar, Bamboo Cloud llevará a cabo un nuevo movimiento manual de compras. Consulte Movimientos de stock en la ficha del artículo para consultar el histórico de movimientos de dicho artículo. Al realizar un movimiento de salida con el mismo artículo, el valor de unidades reflejado será negativo. La opción de Inventarios nos permite regularizar nuestro almacén, indicando las unidades reales. Cree un inventario, indique su código, descripción y fecha. Modifique el nuevo inventario, Bamboo Cloud ha acumulado el stock de unidades de productos. Si el stock real difiere del indicado, haga clic en él y escriba su cantidad real del producto. Puede imprimir un listado para revisar manualmente el inventario, deshacer una regularización o confirmarla pulsando Regularizar. Indique un comentario para la regularización y su fecha. Bamboo Cloud creará automáticamente los movimientos necesarios para regularizar las unidades de cada artículo. Compruebe si lo desea los movimientos de stock de los artículos regularizados. Puede crear listados, resumen de movimientos realizados entre dos fechas determinadas. Gracias por su atención.